Vaya sale la hermana. Qué tranquilo está esto. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Será que están muertos? Eres un imbécil. Vamos. Ya. El doctor Joseph Mengele. Del apocalipsis. Todo va a ir bien. Perfecto, bueno, pues. Si él dice que todo va a ir bien. Que todo va a ir bien. Dios mío, por Dios. Es un montón de niños calvos. Están enfermos, tienen cara de pálido. No ¿Sí? les das de comer. ¿Qué pasa contigo? Eres un monstruo. Es una persona horrible, deberían de, de, de, de, de castrarte o sí, algo. Los va Míralos, bueno. Pobrecitos, chiquillos. 11, 3, 4, Pero si están en la profunda no oscuridad. A a la Tan, Tranquila, nos dejarán marchar. Tengo miedo. Eh, viven en la depresión Estoy aquí. que son grises Conmigo estás a salvo. Lo no sé. Pobrecitos. Siempre nos encontraremos el uno al otro. ¡Dinny! ¡No! ¡Mierda! ¿Qué haciendo crueldad contra los niños? ¿No hay nadie? Doctor Walsh, no lo lograremos. Los militares llegarán en breve. ¡Que se ofenda! los ojos por cualquier cosa pero por otras cosas que a lo mejor también son una tontería pero igual tampoco es que esté bien el laboratorio está en llamas vale, ¿quién, quién quemó el laboratorio Qué el laboratorio, Vale. Mía. Mía. Mía. Vaya nochecita, ¡Mía! Vieron, no, no, no volvamos 140 200 era 140 aquí Aiden estoy en la frecuencia 140.200 MHz. hola Aiden sí se suponía que tenía que ponerme en contacto contigo creí que cambiaste de opinión por qué andabas buscando a Walls Peregrino porque él sabe el paradero de cierta persona se llama mía porque qué nos dimos en el hospital juntos. Sí, el emperador buscando, y el emperador de la tumba ¿Por qué quis. Porque vamos con esos experimentos en vosotros. Porque eres más fuerte y más. Ahora estamos jugando al Begin Life 2, ¿eh? Tan solo quiero encontrar a Mia, he estado buscándola desde que abandoné el campamento para supervivientes. ¿Puedes ayudarme o no? Veo que hay una persona que Puede me está salir. viendo. Sí. Reunámonos, peregrino. ¿Dónde y cuándo? En la entrada del eh, metro que quieran... hay en la bahía. Vean los pues. por una trampilla que dejó abierta. Allí nos Estoy vi eh, viendo desde aquí el chat. Imagino que esto no me va a salir gratis. Tengo que abandonar la ciudad, pero no sobreviviré yo solo ahí fuera. Llévame hasta New Paris si estamos en paz. Durante el camino vale. te contaré todo lo que sé. ¿A New qué? Es Aquí no hay nada Espera. nuevo. Ni New... menos dime si está viva. ¿New York? ¿New Jersey? Lo está. ¿Nueva Jersey? <risa> ¡Tengo una bueno, reunión! México. Te veo luego, Aiden. Ok. Vale, tenemos el objetivo totalmente... Otro salto de fe, sí, otro salto de fe. más o menos, más o menos, con la tiroides. ¿Tú a que invento este de la tiroides en los videojuegos, Fe, ¿qué opinan? Falta de fe, ¿no? Yeah. Wow. Wow. limpia mira qué agua más cristalina qué bonito es bonito es ¿no? lindo es lindo hola aquí Aiden ¿me escuchas? I'm oh, not se puede dar, ¿no? Tengo de ver el de las 2, ¿eh? o sea que viendo este juego, que es una maravilla, lo estoy viendo, eh, no hace falta ni que comente los detalles, lo, lo, lo bonito que es el juego, la, la historia que nos está ofreciendo también tiene rollo. Yeah. que entiendo que sea para aquí okay. quieto hemos vuelto al mismo sitio Esta es la ciudad ...pero lo vamos a conseguir, vaya casi... una cuerda colgante ah, vale vale pero no quiero morir déjenme vivir por Dios, déjenme vivir sí, ahí curate porque vamos está lo gordo, señores. Prepárense, porque esta parece la boca del infierno. Oh, ¡Mierda! Esto pinta mal. Ya. Pero muy, muy... ¿Te encuentras bien? Ese cabrón me ha mordido. Bueno. Un colérico. Hay un montón en las alcantarillas. ¿Quieres llegar hasta la luz? Luego, tenemos que movernos. ¡Resiste! ¡Se te pasará! ¡Sigue aquí! Aquí estáis Hemos estado buscándoos ¿Y qué hacemos con este? Yo creo que está muerto No la lleva ¡Vamos! Vale Pues me, me han dejado en paz, ¿no? es que nada, una cosa voy a hacer pero ya o sea al mando se le está acabando la batería así que la voy a cambiar en un momento vale, no, no os preocupéis Bien. Ese tipo lo están buscando por traidor. Y a mí me han dejado porque creen que estaba muerto. ¡Ah, Tahir! ¡Yo voy a buscar al jefe! ¡No, no, no! ¡A él, no! Vale. La fuerza pues ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Yo estoy desarmado! ¡Ya mierda! Los... O bien, habilidades vale venga ya tenemos las primeras habilidades importantes y a partir de ahí se abre un abanico como veis en una y con muchas más okay. bueno a ver creación esto sí podríamos crearlo. ¿Cuántos que hace falta en cuanto al inventario armas no tengo ningún arma disponible increíble y esto que armadura por equipo de poco hay ahí en la mochila Trofeo del infectado raro. Vale. Pues nada, muchas cosas tienen que haber por aquí. Ahí está el tipo que queríamos salvar. parece que he cogido dinero vale pues muy bien pues vale en las otras es que hay dos cajas Sí, sí, sí, sí, lo siento ¿Quién era ese? Dime, dime No hay tiempo Tengo algo para ti Está en mi bolsillo ¿Qué es esto? La llave de acceso del S ahí Los encanta. pacificadores Ellos la encontraron No podemos perderla ¿Me vas a decir qué le ha pasado a mi hermana? ¿Dónde está mía? Verás al Ojo de Pez Allí preguntarás por una niña llamada Lawan. Dásela. Con esto y su ayuda lo descubrirás. Lo descubrirás todo. ¿Me has entendido? Protege la llave. Si Walsh le echa el guante en la ciudad entera, todos morirán. Walsh, ¿es que está aquí? Sí. Oh, ya vienen. ¿Oyes eso? Son regalos. Escóndete porque, igual, todavía está muy petado. Vamos. Tras pasa? el padón? machete Ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Ha gustado? A ver, rápido para ti. Hacer el ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Oh. A ver. but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 A ver, no ¿Quieres... pelear en serio? Vaya pelear en serio. Venga. Pelear en serio. No puede ser. ¡Segreto! uno ¡No! ¡No! uno la esa. Creo que amigos tuyos, ¡No Yeah! mortar a tudo Ahí tenemos al doctor Mengele, Joseph Mengele. Que se vaya. Criaba caballos Eran preciosos, de razas poco comunes Los adoraba Un día, su caballo favorito se cayó y se partió la pierna Yo creía que el abuelo le ayudaría entonces, se sacó la pistola y se la puso en la cabeza al animal Sigue que era por su bien Y apretó el gatillo me puse a gritar. Deseé que mi abuelo se muriese. Pero años después comprendí que es necesario cumplir con el deber. No me dejas otra elección, amigo mío. Nuestro es. El enemigo tiene conflicto. La familia... Tienen una familia es ¿O ¿O de ejercicio de trauma infantiles. que ir. Quiero ahogarme. O sea, si estamos en una hipotética Norteamérica evidentemente pocas iglesias hay con cripta seguramente por lo menos al estilo europeo desde luego y esto es estilo europeo Lara Croft. también hay que decirlo ¿no? un poquito europeo Lara Croft. Perfecto, perfecto, perfecto. Para nos dir algo sobre la inmunidad. ¿Ha algo de la inmunidad, eh, la luz ultravioleta. ayuda a que no nos transformemos tan rápido. digamos. Pero bueno, vamos, que ahí ven, está hecho la mierda. ¿Quién cojones es este? No tiene un biomarcador. ¿Un qué? ¡Ah! ¡Se está convirtiendo! ¡Mandámonos, rápido! Qué ¡Cabrón! ¡Qué ¡Cabrón! hecho, ¿eh? ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡ Субтитры nice. Sí, esa es una manera de calmar a una persona. ¿Sí? No es la normal, pero sutil. Se mueve, Jacón. Sí, pero estoy atado. Jacón, ¿eh? mátalo antes de que él te mate a ti. Eh, eh, eh. Relájate, respira. Parece que no se ha convertido. ¿Parece? Hakon, no quiero a esa cosa aquí. Has vuelto a nosotros. Pestañea, si me entiendes. ¡Cabeza! Te ibas a convertir, pero la luz ultravioleta y los inhibidores lo han impedido. ¿El bate también ayudó? ¿Claro? Estás vivo. Intentemos que sigas así. Este tipo casi nos mata y te pones a darle conversación. Tranquilas, chicas. A ver, Tienen eh, miedo. Eh, casi has destrozado su... ¡Qué Por Dios. Tenemos que acercarnos. <risa> Puedes, que caminar que Pero que yo no, no era, Yo no, no quería nada. A un lugar nada, seguro. Tengo, tengo que, que ir menos a la moneda. al ojo de pez Sin un biomarcador no te dejarán ni acercarte. Y eso ¿qué no coño es No digas que la ciudad un si no es grande. hace un seguimiento de la enfermedad. <risa> es tu billete de entrada. Sin él, salir de la luz es una lotería. No sé cuándo te convertirás. Necesitas un biomarcador. Y sé dónde podemos encontrar uno. ¿En serio? Pues me vas a ayudar, ¿verdad? <risa> Tranquilizaos. Lo tengo todo bajo control. Todo va a salir bien. Estás débil. Tardará un minuto. Bebe. ¿En serio? ¿Y qué va a ser lo siguiente? ¿Darle un bañito? Eso suena muy bien, señoritas. Puede que la próxima vez. ¡Que te dé, Jacob. Me adora. ¿Por qué me ayudas? Vamos a conocernos y averiguarlo. Tú primero. ¿De dónde has sacado todo eso? No es asunto tuyo. El cauto. Eso es bueno, así vivirás más. ¿Eres un peregrino de verdad? ¿O es que has robado esa insignia? Soy. Uh, era un peregrino. Queda una hora para el amanecer. Hakon, te lo digo en serio, no se va a quedar a pasar la noche. Váratela Toma con la gente. Tu arma y tu radio. Ni un peregrino podría estar sin eso. Venga, vamos. ¿En no hay biomarcador? Esta gente Bonito claro. lugar No te pongas cómodo No queremos otro compi de piso Sobre todo uno que pueda robarnos mientras dormimos No todos los peregrinos son criminales Ajá Tienes un taller estupendo aquí Ensamblando luces V, ¿eh? Sí, no deberías estar aquí. Hakon se está jugando nuestros pellejos. Medio cara que A Hakon madre. se le ha ido la puta cabeza. Lo siento, supongo que te asusté, ¿eh? Pero, Me siento ah, mira, mejor después, que de que te golpearte. veo ya más de cerca. Estamos en paz. Soy Yana. Aiden. ¿Qué en es este Cyberpunk? Nuestro hogar. ¿no? Nuestro uh. taller. Bueno, Todo eh. nuestro mundo, se podría decir. Eres más simpática que ella. Atrás. la, la cara que Sara quemada. no confía en nadie más que en mí. Además, soy mejor luchadora que ella, así que puedo permitirme ser más abierta. Bien. O sea, es que soy un par de... Lárgate. No. Hakon te está esperando. Hay cosas aquí. está mal. ¿Y el ojo de pez? La taberna está allí, en el centro, pasando los vertederos químicos. Ah, necesito ir allí. Qué lástima. La única manera de ir es a través del túnel. Lo protegen como si fuera una puerta al puto Valhalla. Es que es imposible de atravesar. Mi especialidad... ¿Dónde está el túnel? No tan rápido, amigo. No llegarás lejos sin un biomarcador. Eres una amenaza para todos. ¿Y ya has visto cómo reacciona la gente de Ville durante una amenaza? Sí, sí, es muy amable el pueblo. Vale, ¿me ayudas entonces a llegar? ¿Puedes ayudarme? Pareces estar familiarizado con la ciudad. Vivo aquí desde antes de que el mundo se fuera al garete. Podría ayudar, pero necesitas un biomarcador. No llegarás lejos sin él. ¿De dónde eres? De lejos, supongo. Unos dos mil kilómetros. Joder, ¿cómo diablos no te infectaste? Fácil, no dejé que me mordieran. Aquí no, aquí todos estamos infectados. ¿Has oído hablar de Harran? También aislaron, Viledor. Levantaron murallas, nos encerraron. Al final fue justo eso lo que nos salvó. ¿Cómo consigo un biomarcador? No puedes conseguirlos. Para ser sincero, Harlan una ciudad de mierda. Y yo los conozco, vamos. Por cierto, Harlan, Harlan la. era la ciudad de, del primer. Aiden. De, de su placer, Aiden. Bienvenido al paraíso. Sí. ¿Eh? Me gusta el paraíso. Parece que quiere que vaya con él. Por aquí.